el perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Hasta que lo encuentre si en un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato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 Puesto. Un zapato puesto y el otro no. Diddle diddle dumpling, hijo John.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 que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro cruzaré caminos Hacia el otro lado Puede ser seguro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 Con tu mano en la mía, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra, Marte.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 Conoces al señor de los panques, de los banques de los banques. Conoces al señor de los panques que vive en Drury Lane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 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas, papas más